Y luego otra pregunta dirigida al chaval de la esquina que no recuerdo el nombre. ¿Cuál es? El, ¿cuál es el procedimiento de actuación que tenéis en el Presi? Porque según he leído en un esquema recogido de la página de Interfresa, cuando hay una denuncia sobre acoso laboral o sobre acoso sexual en los campos, directamente los intermediarios, estos trabajadores del Presi tienen que llevar esa denuncia a Interfresa, no a la Guardia Civil. A Interfresa. Interfresa, lo tenéis así esquematizado, ¿eh? pregunto por lo mismo. Interfresa llama luego al empresario que supuestamente ha abusado. abusado. Y ya, a partir de ahí, pues se llama a la Guardia Civil o no. ¿O, no? ¿O, ¿O Entonces, la mando para Marruecos, mejor? ¿Es realmente esto un plan de prevención? En el, en el protocolo de actuación que se publicó el año pasado... No viene, se puede interpretar así, pero nosotros lo que tenemos, digamos, una doble tipología de, de incidencia, ¿no? una incidencia menos grave, que nos reviste de una acción urgente, y una incidencia grave, que es la que reviste, es a la que implica una acción inmediata. Cuando se dice llama Interfresa, no es literalmente llamada a la oficina, sino simplemente que el consultor de turno de la zona que no tenía el año pasado una formación jurídica y demás eh, suficiente como para entender jurídicamente qué podía estar pasando, nos tenía que llamar a nosotros para nosotros, digamos, ver qué había pasado y atender, digamos, a la usuaria con todos los medios que, que necesitara. Eh, de hecho, la campaña pasada hubo dos situaciones en las que inmediatamente se tuvo que asistir, se tuvo que poner un abogado, se tuvo que llevar a la fuerza y cuerpo de seguridad, se, se ejercitó la denuncia, etcétera, etcétera, y después el abogado se quedó con estas chicas, o con estas chicas, digamos, haciéndole el seguimiento de, de, de su causa, ¿eh?